preparemos un hongo pambazo primero prepara una vinagreta con una yema de huevo aceite de olivo, vinagre, sal y pimienta y mezcla todo, además agrega perejil picado sepáralos en un sartén pon aceite de olivo y agrega los hongos pambazo Deja cocer y no dejes de mover. En nuestro sartén, con aceite de olivo, agregamos láminas de ajo, chile de árbol picado y jamón serrano. Dejamos freír. Para emplatar, agregamos pudre de hongos, los hongos pambazo con la mezcla de jamón serrano, adornamos con crujientes de pan de zanahoria y la vinagreta de yema de huevo.